Buenos días, hermano. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Entonces, ¿para qué esperar a llegar hasta allá? Pues usted lo ha dicho. Eh, ya me imagino que esto, pues no es tanto como la imagen ni nada y ya pues también cansada como esta vida, pues esté resignada a lo que, a lo que sea. Realmente yo antes de venirme, de venirme para acá, pues mi decisión fue quitarme la vida, pero no fui capaz. Entonces, pues, ir presta porque yo no tengo dinero, no tengo dónde responder, no tengo nada, absolutamente no tengo nada, ni siquiera tengo familia, no tengo nada. Entonces, esto, ¿ese dinero dónde está? Pues, hermano, usted mismo lo dijo un día o sacará la conclusión, eh, se sacaba prestado para pagarle a otro, se sacaba prestado para pagarle a otro. O sea, el mismo dinero, dinero de todas las familias está en la ruleta. Sí, el uno le pagaba al uno, el otro le pagaba al otro. Entonces, pues como estafa ahora, como usted me lo acaba de decir, pues yo me imagino que voy presa. Pues no hay necesidad de que haga circular las, las, las fotos ni nada, simplemente pues coloque la demanda y diga. ¿Y qué más? Se presenta allá y, y, se, y se va presa entonces allá. porque Porque esto, ¿qué más, eh, ¿qué más puedo hacer? Ya pues usted tiene el número. ¿A dónde me puede llamar? si sí, no me cae señal porque realmente pues estoy en una finca. Eh, Ahí me ganó la comida y la posada y ahí estoy, pues, esto, esperando. Realmente pensaba que realmente quedé admirada porque las personas que más cayeron fueron las de, las de la iglesia, pero, pero así debe ser y para qué hacerles pasar ya más vergüenza a mi familia. Entonces, no hermanito, coloque la demanda y de lógica, esto, prefiero... Como no puedo quitarme la vida, prefiero pues, ir, a, ir a la cárcel, porque ¿qué más hago? Porque pagar es difícil porque las cotas son demasiado altas y no cuento con un trabajo así, no no, no tengo un trabajo así, no tengo un bien así. Lo único que hay son las tierras, pero no tienen escritura, no tienen nada, no dan un valor así suficiente como para uno. El, lo único que veo es que tendrías que trabajarlas, y usted sabe pues, lo que se demora una cosecha lo que se demora digamos así yo echar a algo a, a cultivar a hacer, a criar pollos por decir algo a criar pescados y todo eso pero todo eso necesita inversiones y necesita tiempo y eso es lo que pues nadie ni tengo el dinero ni nadie va a esperar entonces usted colocando la demanda y reuniendo a todos los todas las firmas de, de las personas pues creo que es suficiente para para irme preso entonces, pues, hágalo y, y claro, usted dice, y allá pues, me presentaré. O okay. porque, pues, eso es lo que estoy esperando, pues, que me capturen ¿no? o, o como me presentan ante las autoridades para salir presa desde ya. Bueno, usted, que sabe pronto un poco más de eso. O sea, realmente, ¿por qué me voy a eso? Porque todo el mundo me va a exigir dinero y no tengo dinero, no tengo trabajo. Entonces, no, no, no. No puedo. Y podría alguien decir, bueno, le presto esto, lo entrego a las deudas y cómo quedo, ¿Sí? Entonces, no, por, pues personalmente no le veo solución, así de que, pues, de pronto, pues, usted le puede haber otras, o no sé. Usted me dirá, usted, pues, es la persona que, que esto, pues, se ha comunicado, no sé, Sí. Sí, para hundirme más o para, sí, para ayudarme o, o no sé, solo, solo el Señor es el único que sabe entonces pues me imagino que viéndome tras las rejas, pues la gente quedaría más tranquila, sabrían y, y que se está pagando las consecuencias de, la, de, de los errores y los pecados que no comete para mí, realmente si el Señor me llevara, sería muchísimo mejor que tener pasar por una cárcel pero bueno, esto será su santa y divina voluntad. Entonces, me disculpa que a mí me, lleve, me envía usted el WhatsApp y a mí yo lo puedo leer a los dos, tres días, porque pues donde estoy no tengo señales hasta que uno sale, hasta cierto punto, pero yo sí estoy saliendo por ahí cada ocho días, entonces, para estar sabiendo de, de su información, para estar sabiendo de usted y para que me diga, pues, a dónde, qué, qué está haciendo, o si me presento ya ante las autoridades o Usted me irá, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que el Señor le multiplique lo que perdió conmigo.